La toma el guardameta Almeida. Esteje cancelero del equipo celeste. Arriba pasajero. Y tampoco tan abierto para que el arquero Valle diga: No, la pelota es mía. Falló. Saca la pelota el equipo celeste por intermedio de Alegre. Está tomando Peralta. Entra en el pase lateral para Echeverría. Levanta la cabeza el número 6. La pide por dentro. De vuelta Peralta. Salta Ali. Toca de primera el equipo celeste. Se sí, la tira la larga González, Coyaguazo y la barca. De Ecuador. Combinar los pases acá. No fue bueno el control de Rodríguez. Y encaro Uruguay en un 3 contra 3. Y Lord con el, con el pie para ahogar el 1-0. Roba incomoda con los primeros 20 o 25 minutos cuando nos costaba muchísimo poder llevarlos a esa su suerte. La pelota Uruguay. Cuidado que está habilitada González. ¿eh? González, la pelea. Coyahuasso, ¿Qué pasa? Sí Ruiz, pero pase en blanco, atención, la bola no salió, toque de la muerte, sale el portero, ya la tiene Creo es que Para mí salió. Por arriba, quieren pivotear para que llegue Techera, mete el 7, también termina ganando. Techera, upa, casi se ve medio de dos, el delantero Barone, toca la pelota Ecuador ahora por el costado izquierdo, engancha Jair Coyaguazo por dentro. Arriba el cabezazo de Jair Coyaguazo toca pero te le tendrás con la ejecución. Centro, Valaria, segundo palo, cabezazo, pide en mano los segundos. El tanto del descuento, Kendry, y el centro, la bola a Valaria, cabezazo desviado, o saque de gol. Ha salido de su área, Brainer Quintana, el arquero de Millonarios, despeje por arriba. Cabeza. Viene Juleiber Mosquera, atención, no le cometen falta, Mosquera se enredó, Mosquera sobre dos, tenía que entregar. Otra vez la devolución atrás. Para que venga Yair Coyahuazo. apagó sobre Sánchez. Atención con el tiro libre. Viene el centro de Obando. El rechazo defensivo. Johan Hernández vuelve a meter la pelota. Vamos a ver si alguien la baja. Rechaza desde el fondo Coyahuazo. Y se viene la gran falta de Onedo Montaño. El enganche Montaño. La pelota quedó servida atrás para la salida ecuatoriana. Oh, sí, bueno. Se viene Batioja. Atención, está en el área. Batioja se enredó solito. Batioja. Y perdió la pelota ante.